Hoy explicaré cómo funcionan las funciones trigonométricas en Excel. Todas estas funciones trigonométricas funcionan con los ángulos en radianes. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar con ángulos sexagesimales, si queremos transformarlos a radianes, lo primero que tenemos que conocer es que existe una función denominada radianes en Excel que nos va a permitir transformarlo un ángulo sexagesimal en su equivalente en radianes. En radianes, la circunferencia completa son 2 pi radianes, eso son 6,28. Aquí lo tenemos, y 180 es pi radianes exactamente. Vamos a trabajar con un ángulo de pi tercios vale para ver cómo funcionan las distintas funciones. En este caso, vamos a usar, por ejemplo, el coseno de este ángulo. Se lo pasamos en radianes, como vemos, aceptamos, y nos da 0,5. Toda función tiene su contrapartida. Esto quiere decir que el coseno tiene el arco coseno, al cual si le pasamos el coseno nos devolverá el ángulo. Igual que este, si os fijamos, las dos celdas son exactamente el mismo valor. Igual que el coseno, existe el seno, le pasamos el ángulo, y el arco seno a seno, que es el arco del seno, que nos devuelve el ángulo a partir del seno. De la misma manera, tenemos la tangente y el arco tangente. Igual que estas existen sus versiones hiperbólicas, seno hiperbólico, tangente hiperbólica, coseno hiperbólico, que son las acabadas con h, y arco coseno, arco tangente, hiperbólicos, que también acaban en h. Adicionalmente tenemos pues, otras funciones como son la secante, secante ¿vale? y el arco secante también. Con estas funciones podremos hacer cualquier cálculo trigonométrico para relacionar los lados con los ángulos de los triángulos sin ningún problema.